¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para Torianes GTS. Bueno, el día de hoy vamos a enseñar cómo saber su local de votación En estas elecciones electorales 2021 que se realizará en Perú Bueno gente, este video solamente va a para Perú, no para otros países Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de Google Chrome, ya sea en celular o en PC y abrir el siguiente link gente que les voy a dejar en la descripción del video Una vez que abran este link pues les llevará una pantalla de OMPE Donde ustedes ya podrán saber el local de votación Acá donde dice ingresos de DNI vamos a colocar nuestra DNI Una vez que está ahí pues lo vamos a dar en consultar Vamos a esperar un momentico gente En este caso se nos arroja un, un tipo anuncio lo Vamos a dar en entiendo Y ahí te dirá si es miembro de mesa o no Ojo también, el tiempo restante es de un minuto nada más Por ejemplo, ahí puedes ver el nombre Y dónde te toca votar En este caso me toca votar Cajamarca de Guadalajara Tipo de voto convencional Número de mesa de sufragio te sale También te sale local de votación Dirección también te sale A ver, y también la referencia Frente de Instituto Superior Tecnológico de Guadalajara En este caso, gente, me tocaría votar a mí en el estadio municipal Me sale y bueno pues eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dale. nos vemos en un próximo video.